Hola míticos y míticas, hoy vamos a responder a esa pregunta que tanto nos mata, sobre por qué los aviones no vuelan más rápido. Los primeros aviones comerciales con motores de reacción como The Havilland Comet volaban aproximadamente a 800 km por hora durante los años 50. Con el tiempo los aviones iban mejorando, empezando por los materiales que utilizaban hasta mejorando la velocidad, llegando así en los años 60 a alcanzar entre 900 y 950 km por hora. Pero eso no es todo. A finales de los años 70 y comienzos de los 80 empezaron a aparecer aviones mucho más sofisticados, como los Concordes o Tu-144. Estos aviones llegaban a alcanzar los 2.100 y 1400 km por hora, como si nada, e incluso empezaron a planear crear aparatos mucho más rápidos. Por ejemplo, los Concordes se utilizaban como aviones de transporte de personas por Air France y British Airways desde 1976 hasta 2003, que es cuando los acabaron de retirar. ¿Y por qué los retiraron? Pues hubo principalmente dos razones con las que se justificaron. Uno era la caída de la venta de los billetes, principalmente por los accidentes que ocurrieron a principios del milenio. Uno el 25 de julio del año 2000, donde el vuelo 4590 de Air France con ruta París-Nueva York se accidentó nada más despegar, dejando un total de muertes de 109 personas. Además, fue el único accidente de los aviones Concorde. Y otro, el atentado del 11 de septiembre de 2001. Estos aviones solían cubrir rutas largas como París-Nueva York, y dicho atentado hizo que hubiera mucho miedo volar hacia Estados Unidos, y concretamente Nueva York. La segunda razón por la que retiraron estos aviones fueron las razones de mantenimiento, que eran muy caros. Y existía otra tercera razón, pero era una característica de estos aviones, y es el ruido que generaban al despegar y romper la barrera del sonido. Para que se haga una idea, con esos aviones desde México a España, se podía llegar en aproximadamente 4 horas. En cambio, ahora mismo, cualquier vuelo con los mismos destinos puede tardar perfectamente entre 7 y 10 horas de vuelo. Ahora mismo tenemos aviones como Boeing 737 o Airbus A320 que vuelan a velocidades inferiores a 900 km por hora. Los Boeing 747-8 o Airbus A380 llegan a 900-930 km por hora, y así la mayoría de aviones que existen. Nos surge una pregunta, ¿por qué los aviones más desarrollados son más lentos que los aviones de hace 50 años que ya están en museos? la respuesta que podemos pensar es que los ingenieros mejoran ciertas características de los aviones sacrificando otras a cambio en resumen los ingenieros bajan la velocidad a posta de los aviones la respuesta es simple sí las razones son varias, vamos a verlos. El primero que podemos ver es el tamaño de los fuselajes, es decir, el cuerpo del avión donde va la tripulación, los pasajeros y las mercancías. Los fuselajes de grandes tamaños aumentan la resistencia del aire, lo que también a su vez aumenta el consumo de combustible. Bajando un poco la velocidad se puede bajar la resistencia del aire, el consumo e incluso el ruido en la cabina. ¿No queréis dormir con poco ruido en los vuelos? La otra razón son el tamaño de las alas. Grandes alas permiten volar más rápido, pero su manejo y el ruido que provocan son mucho mayores. En general, las grandes dimensiones aumentan la dificultad del manejo en tierra, el peso del avión y los mantenimientos. Como por ejemplo el de las ruedas. Los aviones más pesados suelen tener más ruedas y en vez de tener que cambiar 6 ruedas en los aviones medios, en los grandes habría que cambiar 12 ruedas o más. Ahora vamos a hablar de una de las partes más importantes de los aviones, que son los motores. El corazón de los aviones comerciales son los motores de reacción, ya los conocéis ya que están en la mayoría de aviones que vemos y son los que tiran del avión hacia el cielo. Estos motores con el tiempo se han ido volviendo más sofisticados y más económicos con el objetivo de hacer los vuelos más baratos. Los motores que se emplean actualmente en la mayoría de los aviones suelen tener grandes tamaños y no les gusta volar muy rápido. No es que no puedan, sino que no les gusta, es decir, son capaces de alcanzar velocidades de 1000 km por hora, pero se desgastan mucho más y suelen dar más problemas. Los aviadores han trabajado en ello y han obtenido las velocidades más óptimas según las características de los aviones y sus motores. Así pues las velocidades medias de los aviones están cerca de los 900 km por hora, y las ventajas aquí son bastante claras. Muchos podemos plantear, ya pero no podrían ser un poco más rápidos, ¿para qué? La media de la distancia que recorren los aviones actuales están cerca de los 5.000 kilómetros, y utilizar estos aviones más rápidos y avanzados tecnológicamente, además de ser más caros en mantenimiento, disparan su consumo. En este aspecto la economía predomina, por ello, y tras varios análisis de las empresas aerolíneas, llegaron a la decisión de utilizar este tipo de aviones. Es verdad que para los vuelos a distancias más grandes, se podrían utilizar aviones avanzados del estilo Concorde, pero nos topamos con grandes consumos y muchas desventajas mencionadas antes. Para que se haga la idea, el consumo del Concorde necesitaba quemar más combustible por pasajero que el precio del billete, además de otros gastos derivados como el mantenimiento, los aeropuertos, el personal, etc. En resumen, podemos pensar que la velocidad de los aviones no va a cambiar, y probablemente sea así. Igual en un futuro de todo eléctrico se hayan inventado tecnologías más eficientes, pero de aquí a un corto plazo no se va a cambiar mucho. Bueno, míticos y míticas, espero que os haya parecido interesante y si es así déjenos un me gusta y una suscripción, así apoya a que sigamos creciendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora!